Aquí te tapan si vienes poco apropiado Con shortcito, así Te ponen una bata Porque no puedes entrar Desordenado, vea esta güera también Lo Están tapando Y tienen varias Varias batas No se puede con No se puede entrar con short O con no. No, no sexy. sexy. No <risa> sexy. Y lo que quería explicarles, Ay, María, enseñarles. Es que ya se fueron, pero si traes show, no puedes pasar. O falta ni hombres, ni mujeres. Y te hacen poner unos pantalones chistosísimos. hacen poner... Los Pero hace rato eh, estaban por aquí varias personas con ellos. Pero para, se los queríamos enseñar, pero ya no los vemos. Y esos son faldas. los pantalones que les ponen y esas, y esas faldas. faldas a los que traen shorts. Todos esos Y las pasaron? camisas, esa verde, se la pusieron a la chava porque seguramente andan enseñando, a los, enseñando hombros. A los hombros. No pueden hacer eso en Tailandia, recuerden. Si vienen a Tailandia, manga larga. No, no manga o larga. larga o no, no. O al menos así. Son, con que no enseñen en el hombro, uh -huh. es suficiente. Y no enseñen pierna ni el hombro. Para ir a los templos No sexy No sexy, así te dicen No sexy, no sexy ¿Cómo Se fue el clincito de los avidenotros. otros Rábelos, Nos faltan los otros caquis Esos Venían seguramente con pantalones cortos entonces te este, visten decentemente para que puedas entrar. No puedes este, entrar con shorts. Uh -huh. Y las mujeres no pueden entrar... Este... Es el límite. Es límite. Yo también traigo unos similares. es como el límite. Estás entre y short. Pero esos son los que te prestan. No variante sexys No sexy sin de palas. Sin excepciones, no excepciones, sir. nadie entra. La poli vino aquí a, vámonos. Ya los echaron para atrás. Con todo y que compraron su boleto de 500 bares Vámonos. Aquí no sé, no el dinero no no les sirve. No excepciones. Nobody. Nobody sexy. Esa va sexy. Entonces por ese chancludo no entraron. Tienen que ir a la entrada hacer una fila inmensa a agarrar unos pantas. Los pantalones que les enseñamos, no excepciones. No exceptions, no No exceptions, no, nobody, nobody, La cruz. no hay no exceptions. En el aeropuerto de Singapur, en Chile, y aquí te puedes dormir en cualquier lado, no se mal, porque también vimos otro señor así en una silla que estaba en ciudad de trabajo pero